Vamos a arrancar con esta hermosa entrevista. Hola Sime, ¿estás por ahí? Sí, ¿qué tal Anita? ¿Cómo te vas? Hola Sime, ¿cómo andás? <risa> ¿Qué tal? Bueno, y hola María también. Oh, hola, hola, hola. Bueno, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Sí, bien, vamos, un justo, estaba pintando. Ah, estás a full. pintando un poquito, sí, a full con... un poquito eso de, del arte. Ah, bien, estás pintando, yo pensé que estabas pintando alguna pared, no, estás um, pintando... No, sí. al... Arrancaste no, con... Eh, eh. Ay, perdón. No, no pasa nada. Decime. No, que digo, arrancaste a, a, a armar algún, alguna obra... Sí, porque, bueno, creo que te conté hoy cuando hablamos más tempranito que ahora en agosto voy a exponer acá en Pinamar. Así que como no tengo ningún cuadro, los tengo todos en, en España, eh, me tengo que poner las pilas. Ay, que... bueno, sí, sí, es verdad. Hoy cuando hablamos estuvimos hablando de eso y, y eh, la verdad que mm, un espectáculo que te haya surgido esto. Pero vamos a empezar así... La gente que nos está escuchando te conoce un poco más. Eh, bueno, yo les, les contaba esto de que te, te había buscado por, por Instagram y que a mí me había llamado la atención y, y que me había gustado encontrar una mujer tatuadora. Este, sí. ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo surgió esto? ¿Cómo, cómo te sentís vos? Eh, contanos un poco de esto de, de, de que estás tatuando y, y ser mujer en, en, en el ambiente... Eh, bueno, primero que nada, gracias por la presentación. Eh, no, de nada. Sí, es, es, es bonito cuando alguien se toma el tiempo de ver los trabajos que hago y demás, lo valoro un montón y es súper importante, así que muchas gracias. No, por favor. Eh, mm. Y luego, respecto de ser mujer, pues es un, sigue siendo un ámbito un poco un poco machista, un poquito uh -huh. machista, por supuesto las cosas han mejorado con los años y, y espero que siga siendo así, pero no por parte de los clientes, sinceramente por parte de los clientes incluso creo que, que hay muchos que prefieren tatuarse con una mujer, uh -huh. eh, las mujeres de repente porque pues prefieren que les haga una chica y demás, y los hombres porque dicen que las mujeres somos más detallistas, cosa claro. que no es real, ¿eh? es un mero mito, pero eh, porque hay, hay hombres que son tatuadores que son impresionantes y, y tienen un detalle, un nivel de detalle que es increíble, pero sí que hay clientes que lo piensan, entonces mm, eligen de repente las manos de una mujer, pero dentro de lo que es el ámbito del tatuaje de los mismos colegas, eh, al menos en experiencia propia, ¿eh? Habrá gente que tal vez haya vivido otra, otra, de otra forma diferente, pero sí que todavía existe un... Más, como que la, los mejores son los hombres, de repente... Claro. Eh. Más que nada, como decías, entre colegas, no no, si, no los clientes, sino por ahí más... Claro. Más, más bien el, el ambiente sí, de los el tatuadores. Ambiente. El sí, ambiente. Sí, to totalmente, sí, eso sí, eso sí, es verdad. Sí. Dentro sí. del ambiente, al menos, insisto, es mi experiencia, ¿eh? No, no, no sé si... Sí, sí, no generalizar, pero bueno, es lo, es lo que supuesto. a vos te, te, ha, te ha tocado vivir en algunas situaciones. Y, y no acá en Pinamar, porque yo en Pinamar la verdad es que llevo muy poquito, solamente tres meses y, y me, me he conocido chicos tatuadores que son de encantadores y de hecho te intentan ayudar y, y te ofrecen de repente opciones para, para participar y, y demás. Yo hablo de la experiencia mía en España, en claro. Particular, que es, es donde más he trabajado. Claro. Bueno, a ver, como hoy en algún momento estuvimos hablando con Mary, con María Ángel, de, de esto, de, de que el, el mundo y la sociedad está cambiando y ojalá que vayamos ¿no? a, a eso, a que siga cambiando y que, que esta cuestión machista sea en el ámbito que sea, eh, nada, que, que, se, que deje de existir, ¿no? Sí, ojalá. Sí, sí. A ver, bueno, el mundo está. Mientras que sea todo una cuestión normalizada, ni un extremo ni el otro, yo estoy muy a favor. Muy a favor de que respetando las diferencias que existen naturalmente entre el hombre y la mujer, eh, se, se iguale en todo el resto, evidentemente. Claro. Y bueno, en el ámbito del tatuaje, que es lo mío, pues esperemos que cada vez más, por supuesto. Claro. Bueno, y contanos, porque bueno yo te estuve preguntando esto de, eh, ¿vos tenés alguna base, eh, algún estudio del arte? ¿Cómo fue que, que llegaste a tatuar? Eh, mira, yo empecé yo desde muy chiquitita que, que dibujo, eh, hmm. de forma autodidacta, ¿no? Sí. Después sí es cierto que toda la vida me ha gustado cualquier tipo de, de expresión artística. Entonces he hecho cerámica, bueno, he ido a cursos, por supuesto, de dibujo y, y demás, eh, ya un poco más grande. Sí. Pero sí que me, mi primer tatuaje fue con 16 años, apenas cumplidos, y cuando entré al estudio, que de hecho fue acá, en San Bernardo, eh, cuando entré al estudio fue como, ay, Dios mío, yo quiero quiero esto para, para vivir. Y no me animé, sinceramente no me animé porque el arte es muy complicado de repente llegar a, a poder vivir en eso. Hmm. Eh, pero bueno, sí que me, entonces hice una carrera paralela y mientras tanto sí que, por ejemplo, estudié fotografía en la Uva, hice parte de diseño también en la UBA, uh -huh. hice varias, varios años también en, en la Universidad de Palermo también respecto de, de lo que era diseño de moda, nada que ver con, con el tatuaje, pero sí, sí. eso y, y, y por supuesto que ya más grande cuando ya empecé a... E incursionar cada vez más en, en el tatuaje y demás, eh, sí que no paro, no paro de hacer cursos constantemente de dibujo, de tatuaje, de lo que sea, de caligrafía. Claro, eh, claro. Eh, Hoy por hoy todo tiene que ver con la tecnología, entonces hay un programa que nosotros los tatuadores usamos mucho que es el Procreate para dibujar y demás. Hago un mogollón de cursos con, con relación a eso, Ajá. Sí que procuro constantemente estar capacitándome, eso siempre, sí, y bueno. practicar muchísimo. Mucha sí. práctica, claro, sí, bueno, sí. es como, como hablábamos también, eh, digamos, el arte creo que, que lleva a eso, ¿no? Porque varias de las personas que hemos entrevistado nos han, nos han contado esto, de, de, de seguir investigando, de seguir eh, conociendo, realizando cursos o lo que sea para, para aprender, sí es, es, es una cuestión de mantenerte activo y, y con las novedades y aparte que la mano se hace muy vaga si uno no mm -hmm. practica la mano de hecho yo dejé de tatuar durante dos años por un tema personal y cuando volvés no te diría que casi como que empezar de cero pero sí coño perdés un montón de, de habilidades con la mano que tenés que volver a, a ejercitar por ejemplo el de repente el temblor en la mano de, después de varias horas de trabajar lo vas perdiendo si no lo practicás eh, la línea bueno nada unas cosas que son más técnicas que, que pueden aburrir pero el tema es que si uno no está constantemente haciendo eso se se pierde claro se pierde, sí por supuesto. sí como que es una disciplina que necesitas constantemente la práctica sí Sí, y aparte que no sé si a mí en particular eh, o al resto de, de los artistas les pasa, es como que todo el tiempo quiero probar cosas nuevas, ¿viste? Es como vas probando y aprendiendo cosas y porque te aburrís o porque simplemente te divierte hacer mezclar técnicas, tanto en el tatuaje como en la pintura, en, en cualquier tipo de, de expresión artística. Claro. Entonces todo eso ayuda a que estudies todo el tiempo. Claro, sí, sí, sí. Me decías... <susurra> Lo de los 16 años, ¿fue tu, un, un, tu primer tatuaje hecho en el cuerpo para vos o vos realizaste tu primer tatuaje a los 16? No, no, no, me hicieron a mí mi primer tatuaje. Ah, a los 16. Antes, claro, ahora no se puede tatuar ni por asomo, bueno, ahora 10 años para acá, eh, a un menor. Antes eso no era así. Ah, <risa> La verdad es que uno hoy, hoy sí. se tatuaba sin problemas. Sí, <risa> Se tatuaba un poco más ilegal. <risa> sí, sí, eh, sí, sí. No, no, fue el primer tatuaje que me hicieron a mí. Ah, bien. ¿Y sí, vos sí, hace sí. cuánto que tatuás? Yo en realidad poquito. Yo llevo seis años tatuando, de los cuales dos no tatué. O sea, que yo soy muy novata en, en, en tatuaje. Mira qué bien. O sea, uno si creo que entra a tu Instagram, no parecería. No parecería bueno, que, que hace tan poco... Te que... agradezco un montón. Este... No, pero es, es, es la verdad. O sea, va, es, es mi percepción, ¿no? A ver. Eh, pero haces un, unos muy lindos trabajos y, y bueno, eh, se nota que en, digamos, en este en este poco tiempo que vos decís que haces seis y dos que no que no tatuaste, te has perfeccionado mucho y se nota que, que esto que contás de, de los cursos, bueno, también has, has hecho seminarios no constantemente. Sí, seminarios, la verdad es que ahora desde el tema COVID, que está todo un poco más complicado, sí que no es la misma cantidad, ¿no? Claro. O, hoy se hace en online, pero se hace, pues, no sé, consigues igual un, cur un seminario cada dos meses. Eh, anterior al COVID sí que procuraba hacer, eh, no sé si una vez por mes, pero bueno, por ahí, de participar en seminarios de tatuadores que son una pasada, impresionantes de, de buenos y, y de los cuales aprendes siempre algo distinto. Pues, aparte, cada tatuador tiene su técnica, su eh, técnica. Entonces, siempre vas, cositas nuevas, viste, que vas probando, aunque luego no las apliques, porque puede que a un tatuador le quede cómodo y a otro no, pero vas probando, y el probar se aprende, siempre. Claro. Entonces, sí, sí, los seminarios te procuro hacer todos los que puedo. Claro, y digamos, dentro de lo que es el tatuaje hay como distintas disciplinas, ¿no? Y esto, estos seminarios, digamos, uno va buscando lo que te despierta el interés y vas por eso... Calculo que debe ser así, ¿no? Sí, es normalmente, a ver, el seminario, mmm, por supuesto, lo da gente que sabe muchísimo, ¿no? Y, y que son profesionales de hace muchísimos años, tienen muchísima mm, experiencia, experiencia. Claro, claro. Sí. Entonces, bueno, ellos te explican, te desarrollan sus técnicas, eh, los, los seminarios suelen durar dos días o tres, dependiendo. Eh, Previo al COVID, insisto, esto es presencial, ¿no? Uno se acerca donde, donde está el tatuador al, al que quiere conocer y, y ver trabajar eh, y vos lo elegís por, por lo que te interesa. Yo particularmente trabajo, soy especialista en realismo. Ajá. Eh, pero hay muchísimas ramas del tatuaje, muchísimas. Y bueno, y cada tatuador, pues, me imagino que buscará eh, en lo que se especializa. Aún así, yo en un principio participaba de cualquier seminario que encontraba. Claro. <risa> me daba igual que fuera de puntillismo, que de vieja escuela, que de neotradi, me daba lo mismo, porque... Querías aprender. Sí, sí, porque aparte hasta que vos llegas a descubrir cuál es el estilo que te gusta, yo cuando empecé, empecé con todo lo que es Simil eh, Sketch, eh, que me, me flipaba, o sea, me encantaba, y, y pasaron unos meses y me aburrió, y entonces pasé a otra cosa, y entonces uno va cambiando, y a medida que va cambiando, bueno, pues intenta, de lo que está haciendo en ese momento, estudiar lo máximo posible. Claro, claro. Y te hago una pregunta, ¿participaste en alguna convención? Sí, estuve en una convención, eh, alquilando están, porque hay dos maneras de participar en convenciones. Ajá. Eh, una es cuando son artistas, lo que repito, al igual que de categorías que dan seminarios, eh, normalmente suelen ser invitados. Sí. y después tenés la opción de, que a ciertos artistas le dan de que vos alquiles un stand y entonces vos vas y estás tatuando y, y te adentras un poco más en el mundo del tatuaje, conoces muchísima gente, claro. la verdad es que las convenciones están buenísimas claro y, para y participar de muchas más sabe cuando volvemos cuando volvamos a la normalidad y ojalá eh, sí que, que, que se pueda sí, sí, sí. porque son son momentos que digamos donde conoces mucha gente y de, se te abren también como otras puertas otros caminos eh, y, y otras posibilidades no conociendo eh, sí mira yo conocí por ejemplo a un a un colega de también bueno del tatuaje eh, que está viviendo en Estados Unidos. El chico es venezolano y que, Ajá. por cierto, en Venezuela hay un nivel de tatuaje que es, una, es increíble. ¡Wow, eh, qué bueno! Sí, eh, entonces el chico este tiene un estudio en Houston y, y bueno, lo conocí en uno de, un evento de estos y, y me invitó gracias a que lo conocí en ese evento. Ahora, bueno, está la cosa un poco complicada, pero bueno, es, es, un, es un plan que tenemos así como a concretar este año, ¿sí? si Dios quiere. Entonces pasan esas cosas, están buenísimas porque a nivel social es, es muy copado, lo de las convenciones, los seminarios, claro. hoy con las redes sociales eh, es muy fácil la comunicación, entonces vos participás de una convención, participás de un seminario y enseguida tenés WhatsApp, claro. y ya seguís en contacto, claro. que antes de repente era más difícil. Sí, sí, es verdad. Bueno, y nos contabas y yo contaba también, ¿no? Vos sos, vos sos de acá de Argentina, pero estuviste muchos años viviendo en España. Sí, más de 16. Una, uh, una vida. Casi, sí. <risa> casi la mitad de mi vida, sí. Sí. Este, y, y bueno, me, nos contabas que hace tres meses que estás acá en Pinamar. Sí, hace tres, vine en febrero, a, sí, mediados de febrero, una cosa así, eh, de vacaciones y acá estoy me quedé y, ya, y, ya, y te quedaste y, y te sí. empezaron a surgir cosas acá en, en, en Pinamar más allá de que bueno de que de que te quedaste por una razón especial pero te, te empezaron a, a surgir eh, cosas copadas no sí estoy re contenta, te lo juro me está sorprendiendo para o sea para bien muy gratamente qué bueno el o sea, argentino es muy de echar una mano en ese aspecto viste es como los amigos mi hermano vive acá hace muchos años. Uh -huh. Entonces, los amigos de mi hermano, por ejemplo, sí que el boca a boca, o sea, de repente llegué a ese ellos. Entonces, alguien que ve el tatuaje o, o le cuentan, ¿viste? Es como sí. al ser un pueblo, o sea, pueblo con todo el respeto del mundo, ¿eh? Sí, <risa> no sí, sí. Mal, favor. No, no, sí. Pero, Pero es, sí, eh, es así. Nos conocemos sí. mucho acá. Exacto. Bueno, a eso me refiero. Viste, es como no, mucho más fácil que si vos llegas y estás sola, por ejemplo, en Capital Federal. Sí, eh, en una sea gran mucho ciudad. Más difícil. Claro. Exacto. Eh, es como que es además una... el, el boca en boca es, es es lo que más te vende, lo, lo que más vende a uno, ¿no? Siendo lo que sí, sea. Totalmente. Sí es una pasada. Y entonces bueno, tuve la suerte, esa de, de la ayuda de, de los amigos de mi hermano. Viste que que Bueno, al tatuarse y tal, pues la gente ve y pregunta y así, y, y por la misma razón, de repente ahora pegué lo de, lo de la exposición esta para fines de agosto, bueno, miento, mediados de agosto... Eh, así que nada, me, la verdad que súper contenta, qué bueno, estoy qué bueno. muy agradecida, sí, sí, sí, sí, sí, sí <ríe> muy qué, agradecida. Qué bueno, y ya poniéndote a hacer la producción para esa, para, esa, para esa exposición. Sí, sí, es lo único bueno de este encierro nuevo, <ríe> pero bueno, voy a tener tiempo para pintar de sobra, sí, tengo que ponerme ahí las pilas para, para preparar todo para, para la, la expo, sí, tengo ganas. Me encanta. Igual yo lo disfruto mucho. ¿eh? Para mí, tanto el tatuaje como la pintura no son... Ninguno de los dos son trabajos. Tengo tengo la suerte y, y soy muy agradecida de que, de que vivo realmente de lo que me gusta. Y Siempre digo el, la misma tontería. Si fuera millonaria, lo haría, lo haría gratis. O sea, si no necesitara el dinero para vivir, lo haría gratis porque lo disfruto. Claro. Tal vez por eso es que me empeño tanto en, en, en superarme en cada tatuaje que hago, eh, Intentar aprender de todo y de todo, este, no sé, un poco todo eso creo. Claro, y allá en España, bueno, vos tatuabas allá, tenías algún estudio, tatuabas con alguien, ¿cómo fue la experiencia eh, allá en España? Sí, en España, bueno, empecé, lo, creo que como todos, tatuando en casa cuando empecé, yo fui autodidacta en lo que respecta al tatuaje, eh, aprendí por YouTube, gracias a, a Inkbrow, que uh -huh. es un chico que tatúa muy bien en Madrid y, él, y armó varios vídeos en YouTube. Eh, bueno, aprendí gracias a él las cosas como son. Eh, entonces empecé en casa, bueno, practicando tal y cual, hasta que me, con, me contactaron de un estudio. El, yo en ese momento estaba en Tenerife, en las islas. Y bueno, en principio empecé trabajando en ese estudio y ya después el último año sí que yo me había armado un estudio propio Ajá. hasta que me vine claro que me o sea que vos, y... vos estabas viendo en Tenerife sí en Tenerife en Puerto de la Cruz sí. en las Islas Canarias ah mira tengo tengo tenemos un amigo con María Ángel que vive en Tenerife si nos está no creo que nos esté escuchando porque allá por ahí es ya es, es muy, muy tarde, tarde. <ríe> sí pero <ríe> tenemos un amigo allá un mirá vos. Un, un chef sí ah mira qué bueno sí Sí, pues yo estaba en el puerto de la Cruz y el estudio donde yo trabajaba era en Santa Cruz, que es la capital de, de la isla. Ah, bueno, ya vamos sí, a... Sí. Capaz que después le voy a preguntar a ver si te conoce. Mira, porque él se tatúa si te... mucho. Ah, sí, mira vos... Bueno, sí. preguntale, capaz que tuve la suerte de conocerlo. Yo sinceramente, si te digo la verdad, eh, estando en España, no sé por qué razón, pero... Es como que no, no uno piensa que va a coincidir con todos los argentinos Y no pasa, pasa lo contrario Ajá. ¿Viste? No, no no sé por qué no Son pocos los argentinos que he llegado a conocer ¿eh? No te creas vos que ah, es... Mira. Sí, es como rarísimo Pero bueno, pasan esas cosas No sé si fue casualidad o qué Tengo amigas argentinas ¿eh? en España, por supuesto Ajá. Y tengo clientes argentinos muchos Pero, pero bueno, en proporción no es que tenga grandes grupos de conocidos allá de, de Argentina. Mirá, mirá. Bueno. Pero bueno, puede ser que lo conozcas. Sí, o sea, sí. después me, va, me contás cuál es el sí. nombre y... Sí, y sí, y porque obviamente no nos conocemos personalmente, ojalá que en algún momento nos, nos crucemos. Obviamente que voy a ir a, a, a ver tu... Vamos a seguir en contacto y quiero ir a ver tu exposición acá, en el Teatro de la Torre va a ser, ¿no? Sí, en el Teatro de la Torre, exactamente, el 16 de agosto. Bien, allí estaremos. Sí. Ay, Sí, encantada. Ya, por supuesto, cuando eso les mandaré la invitación y, y ojalá vengan y así las conozco y, sí, y demás. Sí, sí, sí, seguramente. Bueno, y contanos, a ver, tenés algún referente así de... Porque, bueno, vos ahora, digamos, esta exposición que vas a hacer es eh, va a ser de, de cuadros... ¿Van a hacer dibujos? ¿Qué técnica vas a usar? ¿Qué, qué elementos? Eh, mira, mi idea en principio es eh, hacer acuarela y óleo. Ajá. Eh, y la temática va a ser un poco contrastar, como te contaba antes, yo pinto en realismo, tanto el tatuaje como todo lo que hago en, en cuadros. Y, entonces, y siempre fui muy de, de lo que es eh, social. Me encanta pintar personas, caras, miradas y demás. Eh, entonces mi idea es contrastar un poco Las miradas de los nenes En, en una capital Del primer mundo Con miradas de los nenes En, en lugares del tercer mundo uh -huh. Esa es la idea que yo tengo Planteada en mi cabeza Para enfocarme en, en la expo De ahí a lo que quede mmm, Puedo pasar un montón de cosas sí. <risa> Porque luego después viste, A medida que empezás a pintar Se te van ocurriendo cosas Y, y puede que termine saliendo cualquier cosa Pero bueno Van. El planteo inicial es ese Claro, bien, buenísimo, re lindo sí. a ver, sí, esperemos que sí, pero bueno, y el tema es ese, sería como lienzo en, con acrílico y óleo Y tal vez alguna acuarela que puedo llegar a también a meter, pero bueno, lo de, lo de la acuarela todavía no lo tengo muy claro Pero bien. sí, de, de primero es el acrílico y el óleo Buenísimo, y ya sabes cuántas obras. Eh, calculo que serán unas 10 horas más o menos. Ah, bien. Bueno, pero sí. tenés tiempo, tenés vale. tiempo. Hay, hay, hay digamos, sí. falta y, y, y vamos, no sé qué, qué pasará con, con, con esta situación pandémica hoy en día, pero bueno, sí. va, va, vas a llegar y, y va a estar va a estar bueno. Sí, esperemos que sí. Igualmente tampoco es problema, ¿viste? Porque si decís, bueno, no llego a hacer 10, bueno, las que llegues serán las que se podrán exponer, ¿viste? No es... Eh, Procuraré hacer las máximas que pueda, pero no, no, la verdad que la chica al menos que fue la que me, me armó, lo, o sea, con la que hablé para lo de la Expo y demás, que es una chica que se llama Celeste, que es divina, sí. eh, no es que me dijo, viste, tenés que hacer tanta cantidad de obras. La verdad es que te lo dejan bastante, bastante libre y está buenísimo eso. Bueno, bueno claro. Sí, sí, sí, en mi cabeza estaba lo de las 10. Ya veremos a ver qué queda. <risa> Perfecto. <risa> Por eso, sí. Bueno, me estamos llegando al final de esta nota hermosa. Yo te voy a agradecer por tu buena onda. Eh, sé que, como hablamos en un principio, eh, tenías ahí un poquito de vergüenza. Pero, sí, no pero bueno para estas cosas. Pero salió re lindo y, y, y super fluida la charla Y acá estamos Dando a conocer a, a Nuevos artistas Y gente que vamos a seguir conociendo Un montón de Pinamar y del mundo Así que bueno Un gusto y un placer charlar hoy con vos Igualmente les agradezco Un montón Por, por llamarme Y nada, muy amena la charla, de verdad bueno, muchísimas gracias y bueno, seguimos en contacto, Cime. Gracias. Un beso grande. Un saludito para las dos. Gracias. Acá Meri te manda también <risa> saludos. Un besito. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, aquí estábamos con...